Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 320 Mi Padre me da todo poder El Hijo de Dios no tiene límites. Su fuerza es ilimitada, así como su paz, su júbilo y todos los atributos con los que su Padre lo dotó en su creación. Lo que dispone con su Creador y Redentor se hace. Lo que su santa voluntad dispone jamás puede ser negado, porque su Padre refulge en su mente y deposita ante ella toda la fuerza y amor de la tierra y del cielo. Yo soy aquel a quien todo esto se le da. Yo soy aquel en quien reside el poder de la voluntad del Padre. Tu voluntad puede hacer cualquier cosa en mí y luego extenderse a todo el mundo a través de mí. Tu voluntad no tiene límites. Por lo tanto, a tu Hijo se le ha dado todo poder. Mi Padre me da todo poder. Amén.